¿Estamos grabando? ¿Alguien? Ahí está, grabando. Muy bien. Buenas tardes, o mañanas, o, o noches, a lo que sea la hora que estáis, donde estáis. Hoy estamos en el 8 de mayo de 2020 y vamos a hablar un poquito hoy sobre el tema del comportamiento humano, que empezamos la semana pasada con dos temas, el comportamiento humano, y el efecto del entorno sobre ello, y el libre albedrío. Pero nos enganchamos tanto con el libre albedrío, albedrío, que se nos da un poco el tema del comportamiento y como es un tema muy importante, uno de los pilares básicos de lo que aprendemos con el, el proyecto, pues quería volver a tocar el tema. Todos han visto los vídeos que son cachitos no muy largos y quería preguntaros qué os han parecido. ¿Os han ayudado alguna duda que teníais sobre el tema o, o, o, o os ha quedado más a cuadros todavía? Sí, ¿Sí? <risa> Vale, he visto todos los vídeos, lo que más me gustó fue el vídeo del condicionamiento, el que tiene un minuto cincuenta o algo así, uh -huh. estoy de acuerdo totalmente con todo lo que, lo que dice Jack, porque depende de la conciencia de cada persona si siente culpa o no, y si la sociedad o el gobierno llegó a, a manipularlo, porque se quiere mantener a los seres humanos muy obedientes. Um, después me gustaría hablar del, del segundo, del, de la segunda parte del comportamiento humano, donde Jack habla de, de que el comportamiento se cambia con las generaciones, ¿no? Y que las nuevas generaciones tienen una oportunidad a tener nuevas respuestas a sus entornos. Y dice respuestas como que se refiere a reacciones. Pero yo creo que son dos cosas di distintas. Porque yo pienso que reaccionamos solo cuando dejamos los, las emociones que nos controlen, ¿no? Pero cuanto más te conoces y cuanto más despiertas y te escuchas realmente, y ya no vas a reaccionar más, sino vas a responder. ¿no? porque para poder hacerlo, ¿no? cada, cada uno tiene que estar muy consciente todo el tiempo, tratar de analizar sus pensamientos, sus emociones, y estar como un observador, ¿no? Y a mí me gustan mucho todos los temas que, que Jack toca, y entiendo su razo, sus, racionami, sus racionamientos, igual que entiendo el, con, el concepto de determinismo, que el entorno nos influye, sí, es verdad, nos influye muchísimo, creo que esto es solo un concepto filosófico y que el ser humano es mucho mucho más complejo, ¿no? Y aunque la filosofía y la neurociencia estudia el cerebro y el comportamiento humano, todo es interconectado, ¿no? Y el ser humano no tiene solo el cerebro que mantiene todo el organismo, también tiene su intelecto, tiene tiene su corazón, su alma, ¿no? Y sus sentimientos, sus y, y todo todo se conecta y es verdad que la sociedad nos influye mucho por eso digo depende de cada uno de, de cuánto consciente está de su entorno y de sí mismo no de uno mismo primero y, y esa también es una elección yo creo que es una elección entonces y, y todo es posible ¿no? si, si uno quiere y lo cree um, solo nos impide el, el, el auto la autolimitación y si todo es determinado no veo por qué ese concepto tiene que eliminar el libre albedrío si, si volvemos a esto porque porque al final si sí es verdad no es cierto cada uno hace elecciones tenemos tenemos la capacidad de elegir eh, por ejemplo no sé yo tengo una hermana y hemos crecido en, en las mismas condiciones no tenemos el mismo entorno pero somos completamente diferente porque el determinismo no es todo hay que tener más cosas en cuenta. Eso es lo que, lo que nos diferencia de otros animales, la conciencia. Y sí, es, es cierto que los, los animales reaccionan, pero nosotros podemos, tenemos el poder de tener respuestas en vez, en vez de reacciones. Y me parece que Jack habla mucho sobre lo que tiene que ver con, con racionamiento. Y, y claro que la mente busca siempre la razón de todo, la razón de todo. Pero no siempre la respuesta es lógica, porque el ser humano es, es como, como he dicho, es muy complejo y está muy conectado con, con todo lo que pasa, con la conciencia colectiva, con su alma, mmm, con la energía cósmica, si quieres. Y a veces, mmm, sen, no sé, sentir unas cosas, que, sentimos cosas que no tienen lógica, ¿no? Y siempre intentamos a buscar esa lógica y a veces nos pasa que olvidamos a vivir o, o ama, a amarnos realmente. Eh, eso también yo creo que es una elección y, y en cuanto da igual al final cómo, qué pensamos o qué creemos sobre la mente y el comportamiento humano yo creo que lo importante es que estamos aquí porque el concepto resuena con nuestra creencia, ¿no? sobre lo que significa un, un nuevo mundo un mundo mejor, un mundo más justo o más pacífico y... Es lo que yo he reflexionado después de ver los, los videos y después de la, de la semana pasada. Vale, intenta no alejarte del micro porque se te va y viene la voz y perdemos la, alguna palabrita. Eh, hola Darwin, ha entrado Darwin. ¿Qué tal Darwin? Hola Sue, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Alexa nos estaba eh, comentando las ideas de lo, lo, lo que había pensado después de ver los vídeos. Eh, Te has hecho bastantes comentarios ahí, Alexa. Espero poder eh, comentar sobre todos ellos, que no me he olvidado de ninguno. Primero vamos a aclarar y dejar de un lado ya el libre albedrío, porque ya pasamos demasiado claro. tiempo la semana pasada con ellos. El determinismo no, no estamos hablando de un destino fijado. Cuando, claro, no. cuando decimos que no hay libre albedrío. Lo que está diciendo Jack es que todas las de decisiones que tomamos están basadas en alguna otra cosa, no vienen del aire. Vienen o por una experiencia que tenemos, o un, por un conocimiento que tenemos, por algo que alguien más ha experimentado. Y esto forma y, y nos hace tomar las decisiones que tomamos. O sea que no son simplemente uh, porque sí. ¿Eh? O sea que no es hay un destino predestinado, digamos, que nos, todo está planificado que mañana nos levantaremos y ya está destinado que vamos a hacer esto y esto y nos pasará esto y esto. No, no No está hablando de esto. Está hablando de que todas las decisiones que tomamos están empujados, están formados por conocimiento, por experiencia, por muchas cosas. Okay. Entiendo el concepto pero bueno vamos a dejarlo así no es que no estoy de acuerdo solo que yo creo que no tienen no tienen que, que excluir uno al otro no sé si me hago pero entender te, bueno ok esto vamos a tocarlo otro momento porque si no nos vamos a liar y ya hablamos una hora y media la semana pasada de ello <risa> um, el tema de las reacciones las emociones ¿Sí? las emociones vienen de reacciones o sea que nos reaccionamos por las, por las emociones. Si alguien nos asusta, hacemos así por, por los, las emociones, tenemos una emoción por un momento de miedo, ¿no? Eh, y entonces lo que ya que está diciendo es que debemos aprender a superar estas emociones que nos pueden frenar, que nos pueden... Hola Dani. Hola. ¿Qué tal? Que nos pueden frenar de hacer una acción ...útil, positiva... ...y el ejemplo de, de la mujer que saca a los niños del coche... Perdón, ...de los niños del coche... ...o él cuando chocaron los aviones en el aire... ...que fue a por el, el camión de bomberos... ...que todo el mundo estaba ahí en pánico... ...pero nadie hacía nada para resolver el problema... ...o para buscar, para ayudar... ...y esto es lo que necesitamos hacer... ...convertir las reacciones o las emociones en patrones de acción que sean útiles. No estamos perdiendo las emociones, no estamos controlándolas, estamos convirtiéndolas en, en acciones útiles. Sí, en vez de reaccionar... Um, no sé... En vez de reaccionar, que no, responder ¿no? Al, al entorno, no reaccionar... La... una reacción que viene de nuestras emociones es, es lo que yo decía es mejor ¿no? conocernos y, y poder observarnos y después tomar una acción no reaccionar sino, sino responder al entorno sí, reaccionar al, a la situación al entorno, a lo que está pasando sí, sí, sí okay. David, levantaste la mano ¿querías decir algo? dime sí, correcto Quería mencionar, creo que en el primer video Jack hace mención de, primero hace mención de la parte de que tu, eh, el estudio del cerebro está basado, o, o lo que él sugiere, que me parece bastante lógico, es que una cosa es que tú veas, digamos, las reacciones del cerebro en función a, a estímulos, ¿ok? Que parte del cerebro se activa en función al estímulo lo que tú le hagas, es lo otro. Pero no puedes decir en esencia cómo, cómo trabaja el cerebro o cómo es, ¿no? Para tú, digamos, llegar más allá a eso, tienes que condicionarlo, vamos a ponerlo así, al entorno, ¿ok? En función a la respuesta que el cerebro emite, en función a o su respuesta al entorno al cual está sometido, ahí sí puedes tú, digamos... Eh, hacer un estudio como más, más extenso, ¿no? Evidentemente ahí se derivan las emociones, las decisiones, pero evidentemente tiene que ver con el entorno. Creo que en otro de los videos, el segundo o el último, hace mención de que muchas de estas reacciones van a depender de las herramientas que tengamos cada uno, ¿verdad? Si, un, si por lo menos en una situación, accidente, riesgo y todo, unos estamos más preparados que otros, casi que vamos a actuar instintivamente. O sea, proteger, en este caso, si es un familiar, o ayudar, este y lo otro, en una situación X, ¿verdad? Pero si no tenemos, digamos, estas herramientas, que en este caso son herramientas, vamos a decir, estudios previos, ciertos conocimientos, simple y llanamente no, nos vamos a quedar congelados. No, no vamos a quedar eh, en, en la emoción y, y estáticos, lo vamos a reaccionar, o no vamos a accionar a solucionar o a resolver, porque no tenemos esas herramientas. Entonces, eso es importante, ¿no? Como a considerar de que ese empuje, esa acción, depende de un conocimiento previo, eh, no vamos a decir condicionado, claro que no, pero es un aprendizaje para tener este conocimiento y todo. Yo es lo que pudiese agregar. El quedarse estático también es una reacción. Sí, sí, estoy de acuerdo, claro que sí. sí. Pero eso me dice a mí que no tengo las herramientas para ir más allá. Si Exacto. Lo puedo, también lo podemos. ¿Okay? Exacto, necesitamos las herramientas. Con herramientas ya quiere decir conocimientos, información, experiencias que hemos vivido antes, que nos han enseñado a hacer cosas. Por ejemplo, una, una, un ejemplo sencillo sería rompes una taza. Si nunca has arreglado una taza antes, no sabes qué hacer. Pero si ya has arreglado cosas, pues vas a por el pegamento sí. y lo pegas y lo arreglas, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Vale. Yo tengo algunas cosas en verde aquí. Oh, tenía en verde, espera que se me han ido las cosas en verde. A ver, así es este. Ay. Hmm. Ok, se ve que he hecho dos copias y uno aquí. Vale, okay. vale. Habla, de, en, el, en el principio del primer vídeo de, sobre el comportamiento humano, sobre investigar el comportamiento humano, habla de la gente primitiva. ¿Alguien se acuerda de lo que dice de la gente primitiva? Que no lo dice de manera despectiva, ¿eh? Lo habla de la manera que no tienen tantas herramientas. ¿Qué dice de la gente primitiva? ¿Se acuerda alguien? Era, era lo que decía Gabriel. David. Era lo que decía David. Que dependiendo del, de las herramientas que cada uno tenga, eh, un ser humano va a reaccionar de diferente forma Y él ponía el ejemplo de una persona primitiva que reacciona diferente a nosotros al, al exponerlo a, al estímulo de la presencia de un avión nosotros podemos contemplarlo, entender un poco cómo funciona, ver los mecanismos, saber qué hace esto y maravillarnos una persona primitiva lo ve y no, como el propio Jack dice lo único que hace son Te perdimos el final, Gabriel ¿Puedes repetir el final? Ah, que como Jack decía que el eh, bueno, esa persona primitiva no tenía las mismas herramientas que nosotros, entonces él, al recibir el mismo estímulo, simplemente se sonreía, quedaba así atónito, No, era una reacción así muy primitiva. Lo uh -huh. mismo pasa con nosotros, cuando no estamos preparados para algo y nos exponen a esa situación, no, no entendemos, no sabemos qué hacer, no nos, no nos comportamos de la manera que las personas que sí están preparadas, ellos esperan que uno reaccione de la manera apropiada pero como uno no está preparado para eso uno reacciona mal o uno reacciona o cualquier otra cosa rara bueno eso es lo que entendí yo sí sí hola Fabio ¿nos escuchas Fabio sí hola Sue hola a todos cómo están muy bien alguien tenía una radio en el fondo creo si se puede mutar los micros mientras no hablan sería de ayuda para que no no tenemos interferencia bueno, entonces, um, por eso la, la gente primitiva a lo mejor tendría miedo a un avión, porque no saben lo que es. Y en los tiempos antiguos, antes de que empezamos a tener ciencia, a entender la ciencia, pues por eso eh, tenían muchos espíritus y muchos dioses, y, y en, en, en cada cosa había un espíritu, había un, un dios y tal, ¿no? Y tenían miedo a la oscuridad y todas estas cosas. Pero. A ver, he perdido las notas otra vez, Arr, que tengo tantos documentos. Eh, pero cuando empezamos a entender el mundo que está a nuestro alrededor, dejamos de lado estas supersticiones y tal, ¿no? Pero hay, un, hay una cosa que está ocurriendo ahora mismo. ¿Alguien puede pensar en una situación ocurre, eh, actual donde la gente está inventando cosas, ¿Tienen miedo? ¿No? ¿Te refieres ¿No? Como, a un pro, a, como a un problema, ¿su? Sí. A un problema Algo que nos está asustando, que está creando confusión, que están inventando cosas, el por qué está pasando. Es lo más actual, ¿no? Todo lo que pasa con el virus, porque es nuevo y no sabemos exacto cómo actuar, o cómo actuar pero bueno es, eso es un, un tema muy muy largo ¿eh? pero es es el mismo es la misma situación la gente no está informada no tienen las herramientas para entender la diferencia entre la ciencia y las noticias falsas entonces estamos viendo que están todos corriendo por todos lados como gallinas sin cabeza porque no entienden, porque no nos han dado, no nos han educado con las herramientas necesarias. Entonces, en este sentido, nosotros somos también primitivos, porque no tenemos estas herramientas y no entendemos lo que está pasando. Y nuestras reacciones están basándose en las emociones, porque nos está dando miedo. Y lo ves, yo estoy dejando de, de, de ir a Facebook tanto porque me está afectando a mí negativamente también, porque estoy viendo tanta gente que me importan, que están poniendo cada cosa, y no, yo intento informarles de otra cosa y, y no hacen caso, entonces digo, bueno, <risa> si no, me, va, me voy a volver loca yo. Y es, esto es... De la conciencia humana. Porque tú dices que no tenemos las herramientas, pero sí que las tenemos. Ahora tenemos acceso a mucha información y podemos pensar con nuestra mente. ¿no? Y cada uno informarse y, y hacer su research, ¿no? Para sí. ver, ¿es así no es así? Y, a, y al final preguntarse a, un, a uno mismo, ¿de qué se trata esto? En, De verdad, ¿no? ¿Qué es lo que siento yo? ¿Qué puedo hacer yo para eso? Pero hay gente que, que busca, que, eh, que califican eh, como research, el, el post que han visto en Facebook. Sí, pero yo no. Sí, es, es la calidad. Sí, esto, es, claro. Pero es si la, ves, yo cuando me refiero a research, esto, es, es justamente esto: ves un post en el Facebook y entonces tú vas y, y miras otros, no sé, 100 opiniones o artículos, o, o vas a, al, al interior y, y te preguntas: ¿qué es lo que siento yo sobre este tema? Lo Después, que siento sí, no de cada uno. Lo que, sentimos, lo que sentimos son nuestras emociones y no nos están necesariamente informando bien. Eh, y hay, hay una cosa que se y llama... No, y no, ni no sé, ver todo como de, de un poco de arriba. Hay una cosa que se llama confirmation bias. ¿Cómo sería confirmation bias en inglés? Es Exacto. confirmación. Exacto. Que cuando... Tienes ya un poquito de idea y algo te suena como cierto, tiendes a buscar artículos o vídeos que te confirman lo que tú ya crees que, que sabes. Y hay que saber diferenciar, hay que saber mirar lo que estás de acuerdo y lo que no estás de acuerdo, y mirarlo objetivamente. Y esto no lo hacen la gente. Entonces, ¿qué está pasando? Que se meten en un círculo de la, del mismo tipo de noticia y salen con primero son las antivacunas y luego es si era un, una, un plan del de los gobiernos del mundo eh, y si el virus salió de un experimento en China y, y todo es un... Y, y dejan de lado lo que es la parte realmente científica, entonces que cada, haga su, cada uno haga su búsqueda, su informarse sí, se puede pero hay que estar alerta al sesgo que, que nos lleva a buscar solamente lo que confirma lo que creemos ya. Dani, ¿querías decir algo? Dime. Este, sí, bueno, nada más este comentar que, pues también finalmente, bueno, creo que la mayoría de nosotros no somos este, médicos, a lo mejor habrá alguno en el grupo que sí, pero pues también precisamente lo que, lo que mencionaba, no nos falta información al respecto, porque pues no tenemos los conocimientos en esa área para poder dar este, pues, una opinión más, más certera ¿no? sobre lo que está pasando. Entonces, la información que podemos eh, sacar pues, viene de Internet y mucha de, y mucha de esa información pues, no, no es cierta. ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cómo filtramos toda esa información que no es cierta si también no tenemos eh, digamos, la información necesaria, adecuada, de acuerdo a nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, este, obviamente, entre más conocimientos tengamos, pues más vamos a poder discernir entre lo que puede ser que sí sea cierto y lo que no. ¿no? Sí. Bueno, mi opinión. ¿no? Sí, está bien. Y yo lo que encuentro es que los gobiernos sabemos que son corruptos, entonces ya no creemos nada. Y incluso cuando nos están diciendo cosas que son lógicas, eh, como las medidas de protección y todo esto lo tomamos como un ataque a nuestra libertad y cosas así entonces esto es esto sí. es una cosa que es muy importante la educación en el futuro en una economía basada en recursos tendría mucho más énfasis en la en la ciencia que es muy importante muy importante porque ah, y el pensamiento crítico evidentemente ¿no? Sí, yo quería agregar algo ni siquiera ya no, no creemos ni la ciencia ni a nadie, ¿sabes?, porque todo es una locura que pasa y todo el mundo dice un montón de cosas y al final, como decía Daniel, no, no, no, puedes, no sabes cómo filtrar esa información. Bueno, entonces, el cerebro es un mecanismo que responde, ¿vale?, eh, y lo tenemos que estudiar, la reacción del cerebro con relación a su entorno. ¿Qué es lo que está, nos está pasando ahora en nuestros cerebros? Están respondiendo ah. a un montón de basura. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Me escuchan? Sí. Allá, ya. Este, ah. Pensé que mi micro se había, se había malogrado. Eh, nada, quería comentar que eh, una de las cosas que, fa, que, que también causa desconfianza, que sospecho yo, que causa des desconfianza de parte de la gente, de la información oficial... Es lo que comentas Jesús, es el problema del sistema monetario también. O sea, mucha gente eh, se ha dado cuenta que cuando hay intereses de por medio, sean intereses monetarios o intereses políticos, mucha de este tipo de información se, se falsifica, se hace pasar como cierta. Entonces eh, es muy fácil que mucha gente sin las herramientas adecuadas crean cualquier cosa. Oye, tengo súper desconfianza en, en los políticos actuales, en los empresarios actuales, en Bill Gates, etcétera, la compañía, y te, se pone más a la defensiva. Esto es un síntoma más de, de, de por qué está mal este sistema y por qué en una economía basada en recursos eh, debería ser mejor. O podría ser mejor. Sí. Exacto. Entonces. Um, bam, bam, bam. Entonces, entonces, entonces... A ver, mis notas en verde... Ok. Hubo un, un momento hace unos años, el momento que este, este vídeo fue hecho, que la gente estaba, eh, o sea, los gobiernos estaban dando dinero a los bancos y los bancos no dieron el dinero a la gente que lo necesitaban. Se daban a, a sus ejecutivos unos bonos espantosos y todo esto. Entonces, eh, utilizan palabras como fraude. Pero de esta forma no haces nada, tienes que ver el panorama en general. Y, y ya dice, ¿qué es? tienes que preguntar, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué tipo de mundo quieres? Entonces ahí es donde nos ponemos a cambiar nuestros comportamientos, a no, jugar, no, accionar, no reaccionar con nuestras emociones de enfado con los gobiernos, sino ponerlo hacia hacer algo positivo. Y él, pues, dibujaba diferentes tipos de ciudades, eh, diseñaba un montón de cosas, hacía modelos, hacía los documentales, escribía libros, se ponía a hacer cosas positivas para hacer cosas relevantes, para ayudar a cambiar. ¿Mm? Y esto es lo que yo... Es... Hoy me he sentado y, y me, me he hablado con mí mismo un rato y he dicho, no puedes seguir viendo Facebook de esta manera, porque estoy perdiendo demasiado tiempo intentando... Eh, Ayudar a la gente a ver que, que están equivocados en esto del, del fake news. Entonces, a partir de ahora, lo único que voy a poner es o cosas como mi flor que puse hoy, mi rosa, o voy a poner cosas de soluciones. vale Intentar que la gente miren a las soluciones, porque esto es lo que diferencia The Venus Project de las demás organizaciones que hay ahí afuera, que busca soluciones desde la raíz y busca soluciones globales para todo el mundo no es solamente dar de comer a los hambrientos o buscar casas y tal entonces estas son las soluciones a partir de ahora esto es lo que yo voy a hacer me he dejado a mí misma caer en una trampa Ana levantaste la mano justo te vi porque tenía la pantalla abierta sí, yo solamente quiero eh, puntualizar un, un asunto una cosa es querer y otra es poder uh -huh. ¿Vale? yo quiero hacer muchas cosas pero no me dejan. Jack Fresco tenía muchas grandes ideas, pero ningún gobierno las va a querer poner en marcha porque no les conviene. ¿Vale? Hay eh, infinidad de gente con buenas ideas que eh, no son capaces de ponerlas en marcha porque no tienen soporte. Uh -huh. sí. Eh, sí. David, ¿querías decir algo? Sí, correcto. En parte estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero el cambio, como yo lo veo y cada vez me estoy dando cuenta que es así, el cambio no va a venir por los gobiernos. El cambio va a venir de abajo hacia arriba. Y de alguna manera, cada vez estoy entendiendo más que es así, porque no sé si algunos de ustedes bueno, me imagino que todos, no lo sé si hablábamos inglés, vieron la película El Planeta de los Humanos, de Michael Moore, ¿okay? está por allí. A él lo entrevistaron sobre esa película. La película en general habla sobre el cambio climático y lo que están haciendo las empresas capitalistas, de alguna manera, para introducir eh, o apoyar con energías alternativas, o sea, eólica, solar, esto y lo otro, a mejorar el cambio climático. Pero en la película él demuestra, primero, que el cambio climático es un problema. Y segundo problema es que el capitalismo se ha disfrazado de verde para simular de que con, la, con estas tecnologías se pudiera hacer un gran parche y solucionar, ¿no? Y él lo descubre, en la película se demuestra. Pero el punto a que iba con esto es lo siguiente, que en una entrevista que le hicieron a Michael Moore, él comenta rápidamente y dice, mira... Aunque ustedes no lo crean, el cambio puede ser de la noche a la mañana. ¿Quieren que le dé un ejemplo? Esta pandemia del COVID-19, en prácticamente en dos meses el mundo económicamente se ha parado en un 90%. La gente está encuevada en sus casas y, quiera o no, eso es un cambio. Entonces no me digas que un cambio no se pudiera sí. generar rápidamente, ¿verdad? Sí, ese Evidentemente. El cambio no ha sido generado por las bases. Por la gente de abajo, ese cambio ha sido generado por la gente de arriba, que ha oprimido a los de abajo. Y por eso los de abajo sí. estamos parados, porque no nos bueno, dejan movimiento. Eso es una opción, pero te pongo el ejemplo del cambio que de repente lo pudiera hacer de una manera como más inmediata. En este caso la pandemia hizo eso. Que haya mucho de verdad en que de dónde se originó la pandemia, cómo se transmite, es una cosa. Pero también está lo otro que se dice de que si fue algo que se planeó en Estados Unidos, luego se lo robaron los chinos, después no los entro. chinos perdieron el control. Ahí no entramos entro. en otra cosa. Ya, ¿Eh? no entro en nada de eso. Yo tan solo es, entro en lo que tú has dicho, la afirmación que has hecho antes, que puedes, el cambio puede, vendrá de abajo. Y yo te digo que ojalá lo vea, pero creo que no lo voy a poder ver. Porque bueno. no tenemos fuerza suficiente los de abajo, ¿Vale? Para escalar a los de arriba. Bueno, estamos, estamos um, divagando un poquito del tema. Sí. Eh, la película que dice David ha sido criticada. Yo lo posteé porque a mí me dejo chachafada, eh, pero hay cosas también que están criticadas del vídeo. Y claro, pues, claro. la respuesta a que la, la energía eh, alternativa como cualquier cosa, necesita más trabajo. Está mucho mejor que era antes, cuando empezó. Eh, tiene más posibilidades de lo que había cuando empezó. Y con tiempo y investigación se puede mejorar aún más. ¿Okay? Sí, es cierto, Entonces... pero lo que hace él en la película es mostrar a la gente la, la verdad detrás de cómo se hacen. De, de que la industria saca aún más dinero con eso y, y claro que, que, que fue atacada ¿no? la, la peli, a mí, a mí me impactó mucho, yo cuando lo vi, yo dos días no pude, no pude pensar en otra cosa, me impactó sí. mucho. Te, Habría que buscar la, la, la crítica que le han hecho, porque tiene mucha razón, tiene sus partes interesantes, muy interesantes la película, pero tienen que no son. Y por favor, vamos a volver al tema del comportamiento, a ver. Claro entonces luego habla de uh, lo que es un hogar ¿no? o un refugio ¿alguien puede recordar lo que decía de lo del refugio? Uh, que no es solamente necesariamente una casa, ¿alguien puede recordarlo? Mm. David yo, yo no recuerdo esto en, en, en cuál video era en la primera, en el primer eh, eh, con, eh, comportamiento humano. David. Eh, ajá, yo recuerdo en la parte del refugio, lo acabo de ver ahorita antes de la reunión, por eso creo que esa parte sí la recuerdo muy bien. Fue en el ajá. último, en el segundo video, si no me equivoco. Él hace mención que, haciendo de alguna manera una analogía del refugio, es por lo menos un hombre cuando va al espacio, él ajá. va con su traje espacial verdad con todo su equipamiento y, y por supuesto dentro del traje tiene oxígeno y todo para le permite sobrevivir en el espacio. Hace también una analogía con un buzo cuando estás bajo el mar que él tiene un traje por supuesto con su escafandra, sus guantes y todo y también un tanque de oxígeno para poder sobrevivir en esa condición de bajo el agua. pues Entonces Exacto. de alguna manera él hace como esa analogía. Exacto. Uh -huh. Y también comenta que el traje de la astronauta tiene todo el, e el equipamiento que necesita para la misión de ir al espacio, pero si le das un libro, una novela, para que le lleve al espacio, no le sirve de nada, es un peso muerto, pero si le das un libro de emergencias sobre qué hacer cuando el suministro de oxígeno se corta o algo va mal, esto ya es algo funcional, esto es algo práctico. ¿Mm? Un libro sobre... Correct indios y como pescan, no tendría uso en el espacio. Entonces, lo que Jack siempre está intentando hacernos entender es que llevamos mucho bagaje inútil en nuestras vidas. Y si queremos realmente hacer un mundo que funcione bien para todo el mundo, tenemos que entender esto y tenemos que buscar lo que es útil para todo el mundo y útil para el planeta. No necesitamos llevar un libro sobre cómo los indios... Pescan, salvo que vamos a vivir a, con los indios y tenemos que aprender uh, a pescar. ¿Mm? Entonces, um, luego está la pregunta que dice, entonces todo debe ser científico. Porque claro, como es un proyecto que se enfoca mucho en la ciencia, pues a veces la gente piensa en por eso que es frío, que no tiene emoción. Pero hay que entender que si no es científico, es menos válido no es necesariamente totalmente inútil pero es menos válido entonces lo que tenemos que tener cuidado es a especular y esto es lo que están haciendo la gente hoy en día especulan porque no saben mucho entonces eh, lo que puedes averiguar sobre algo es si tú tienes las necesidades apropiadas y las herramientas apropiadas puedes averiguar mejor ¿Mm? Entonces, lo que, volviendo al tema del cerebro, si preguntas qué es el cerebro o cómo funciona, no puedes hacerlo excepto en el contexto de una situación, lo que está pasando, ¿okay? lo, lo que nos hace reaccionar o, o, o, o actuar ante una situación. ¿no? Um, y luego hace la, la, los ejemplos de los animales un oso que se levanta, pero el oso no se levanta para hacerse más grande, se levanta. Y luego nosotros nos asustamos y nos corremos, pero el, el, el oso no, no se levanta para esto, para asustarnos. Um, vamos a ver. Y luego habla de herramientas de la razón. Y dice, no hay herramientas de la razón excepto herramientas específicas de la razón. Y da un ejemplo. ¿Alguien puede recordar qué era el ejemplo que daba? Hola. <coughs> Quiero ¿Alguien? decir una cosita. Darwin, eres tú. No, soy Gabriel. Oh, Gabriel. En realidad no recuerdo el ejemplo que dio, que dio Jack pero entendí la idea que hablaba de que no es una herramienta general de la razón, porque si analizamos al ser humano eh, de manera más objetiva, más general, el ser humano no es lógico, para nada. Simplemente nos hemos adaptado de manera evolutiva a lo que, a lo que, nos, a lo que funciona. Uh -huh. Y en ese contexto, las herramientas de la razón son individuales, son específicas. Por ejemplo, la suma, aprender a sumar, es una herramienta lógica específica la multiplicación también después eh, las potencias también son una herramienta lógica específica que sirve para resolver cierto cierto tipo de problemas está bien así sí sí ¿Se entiende? sí sí él dio él dio un ejemplo mucho más sencillo pero lo que tú estás diciendo está por buen camino sí señor él decía cómo volar una cometa o cómo construir una, ru una rueda esto es Razón específica. ¿Mm? Es lo mismo que el propósito. La gente piensa en que, por ejemplo, a nosotros nos um, enseñaron en la escuela que las cejas son a propósito para que no nos entre el sudor en los ojos. Pues no funciona muy bien, pero vamos. No, tenemos cejas. Y a veces tenemos bastantes cejas como para que el sudor no nos entre en los ojos. Pero el propósito de las cejas no es esto. Tenemos cejas y hacen esto tenemos ojos y podemos ver pero si no tenemos luz no podemos ver entonces el propósito de los ojos no es necesariamente ver es ver si tenemos luz y si tenemos la luz si tenemos los ojos sanos para que la luz puede reflejar la imagen y todo esto no um, otro, otra cosa que decía es el propósito, no, no lo habla en este, en este vídeo, pero está eh, siguiendo el tema del propósito, porque la gente eh, se confunde con esto. Um, que los animales tienen cuernos para poderse proteger. Pues, ¿por qué los conejos no tienen cuernos entonces? ¿Y por qué algunos cuernos dan vueltas y van hacia atrás? Y cuando se pelean con otro animal que tiene cuernos, se enganchan los cuernos y no pueden separarse. O sea que, Damos propósito, damos una razón a las cosas, una razón de ser de la, a las cosas, porque pensamos que todo tiene que tener un propósito. Pero lo que tiene un propósito es algo que nosotros creamos como esto, una cometa o una rueda o eh, el portátil para poder comunicarnos, o un grifo para poder tener agua que fluye en nuestra casa en vez de tener que ir a un pozo. Estas son cosas que tienen un propósito. Un reloj para poder ver la hora. Esto tiene propósito. ¿Perdona que te interrumpa un poco? Sí. Eh, esto de que, el, de que el ser humano proyecta propósitos en las cosas uh -huh. es, un mecanismo natural, es un mecanismo natural del ser humano. Porque es una de las características evolutivas que nos hizo como somos. El ser humano es una máquina de buscar patrones. Uh -huh. A veces esa, esa, esos patrones significan buscar propósitos o buscar eh, sentido a lo, que, a lo que nos rodea, a lo que pasa a nuestro alrededor. Y es por eso que evolutivamente estamos tan adaptados a buscar patrones en las cosas que proyectamos eso en todo. Porque nos ha servido, nos ha servido para poder adaptarnos al ambiente y poder prosperar, como lo hemos hecho hasta ahora. Es una herramienta eso de buscar patrones. Sí, um, he clicado mal. No sé lo que he hecho. Apagué el micro ahí un momento. Um, Ponemos propósito a las cosas porque no sabemos. Es por, por la falta de información que tenemos que creemos que las cosas están por algo. ¿no? Exacto. Exacto. Es, un es, es un mecanismo evolutivo para poder eh, entender lo que nos rodea y poder eh, sobrevivir. Eso, sí. eso es. Pero no, no es necesariamente útil. Exactamente, <risa> o sea, no es útil. Es, es ¿tiene solamente tiene sus una limites. adaptación evolutiva, tiene sus límites, exactamente. Exacto. ¿Quién dijo tiene, ¿tiene sus, sus límites? Darwin. Sí, sí. Sí, o sea, este, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Eh, es un resultado de, de años de evolución, pero obviamente la evolución no quiere decir que lo, sea, lo, lo sepa todo. De hecho, la evolución no tiene propósito también, sino que nos Exacto. sirvió, nos sirvió, pero ahora pues puede ser que nos, nos haga ver, por ejemplo, cuando cuando eres cuando eres pequeño y ves en las sombras como una forma de, de un monstruo o algo por el estilo y te asustas. Y Exacto. si no sabes que eso no existe, pues eso ya está ahí. Ya está ahí volver la cara, caras en cosas donde no hay, las ilusiones ópticas, etc. Esta es la memoria asociativa también, que es tema Exacto. para... Sí, el, el cuerpo humano ha evolucionado, pero tenemos cosas que nos sobran, porque el apéndice, por ejemplo, no, no hace más que estorbar, porque realmente no tiene función. Posiblemente antiguamente... ¿En realidad? Piensan que no sí, que era, era no. para, para, la, para comer hierba o algo así, pero ahora ya no nos hace falta, pero lo seguimos teniendo. ¿En y el realidad no sabemos. Tenemos. Puede pero que nada. tenga propósito, pero no sabemos el propósito. Bueno. <risa> o sea, puede que, me, no me refiero a que puede que tenga una, la utilidad. una utilidad en el cuerpo. Exacto, la utilidad. Pero no sabemos más cuál es. El propósito. La utilidad claro. más que el propósito. muy bien sí, Me refería a utilidad, no, no a propósito. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, volviendo al tema de, de los humanos, de todo esto, si tomas un bebé, no importa de dónde lo tomas, si lo tomas de un tribu de las Amazonas o lo tomas de una familia china o lo tomas de un, una familia estadounidense, si lo enseñas puedes hacer que sea un científico, un químico, lo que sea. Pero los adultos somos un tema diferente porque estamos tan metidos, tan acostumbrados a lo que conocemos y lo que creemos que es muy difícil hacernos cambiar y a veces necesitamos una bofetada para que, para que nos, nos damos cuenta de, lo, de los errores que tenemos en nuestras eh, creencias. ¿no? Entonces, no hay una cosa que se llama naturaleza humana. No, no nacemos de una manera o de otra. Hay reacciones humanas al entorno. Algunas son relevantes, otras son completamente irrelevantes. Eh, entonces, eh, luego da un ejemplo de... Un, un, uno le dice a otro, ¿por qué le diste una paliza a tu hijo? Y el tipo puede decir, bueno, porque mi hijo no me escuchó. Esto no es la respuesta, está faltando toda la historia que viene detrás, la historia completa, ¿entendéis? Eh, entonces, es una reacción que ha tenido, porque no ha tenido las herramientas para ayudar a su hijo a escucharle mejor. Entonces decimos, es un niño malo, es un niño tonto, lo que sea, pero no es así, no ha entendido toda la historia detrás. Y esto pasa también eh, en otras eh, eh, charlas, Jack habla de que la... El, el, ...el sistema... Uh, ...de juicios y todo esto... ...los jueces y todo esto... Uh, ¡Ay! Se me ha ido la cámara... ...perdona... ...a ver, pongo la cámara... Um, ...los jueces y todo esto... ...cuando condenan a una persona... A, ...a la cárcel o peor... ...a la muerte... ...realmente están siendo ignorantes... ...porque no saben lo que ha hecho que este hombre... ...comporta de esta manera... ...este hombre o esta mujer se haya comporta comportado... ...de esta manera... ...y de hecho a veces gente que han sido víctimas y que se saben que son víctimas, son encarcelados igual, porque han, se han defendido y en el acto de defenderse, sin querer, han matado a la persona que les atacaba y entonces son ellos que van a la cárcel. Y es todo tan absurdo la situación. Sí porque en, en, en la sociedad que vivimos ahora, todo es por la ley. Si la ley dice que no puedes hacer esto, pues da igual tu historia, ¿no? Por eso hay que cambiarlo. Exacto. Hay que, hay que... Primero hay que entender que todos somos víctimas del, de la cultura, de la educación, etcétera, etcétera. Y que se puede cambiar la gente. Um, si no fuéramos capaces de... Como dice Jack en el vídeo, si no fuéramos capaces de cambiar, seguiríamos viviendo en cuevas. ¿no? Y, También este... Quería comentar este, un, un este bueno dos, dos, cosas, ¿no? Uh -huh. Que vi, este, pues ya hace tiempo eh, en videos, este, el caso oh, de sí. una niña que fue criada con perros. Ah sí. Eh, de Oksana, chiquita, de... Oksana, Oksana, Oks sí, sé sí, quién dices, uh -huh. Sí, desde muy chiquita, desde creo que desde los tres años eh, empezó a convivir con perros y pues la niña se comportaba y actuaba como perro, ¿no? Este, y no fue sino hasta que creo que una pareja la, la vio y, este, y ya no sé bien este, la historia, me parece que le, le empezaron a, a tratar de, de educar y a volver a reintegrar con la sociedad, pero no, no pudieron del todo, porque pues ya el daño que tenía la niña por haber convivido tanto tiempo con perros pues ya era significativo, ¿no? Entonces, pues simplemente ahí se ve cómo el entorno pues realmente sí nos influye ¿no? para ser como somos. Y, y otro caso también de un padre que eh, tenía este, la firme creencia de que los niños genios no, no nacen, sino que se hacen. Entonces, él a sus propias hijas las puso en este experimento donde él decía que pues, sus hijas podían ser genios, ¿no? si, si él este, las educaba y desde muy chiquitas. ¿no? Entonces, este pues eh, y finalmente pues lo logró porque eh, dos de sus hijas no no sé cuántas hijas exactamente tenga pero si sí son dos o más pero dos de dos de ellas este pues son campeon, campeonas este eh, en ajedrez no una de ellas es judith polgar y la otra bueno también es polgar no no me acuerdo de su nombre pero pues desde muy chiquitas les empezó a inculcar este el ajedrez y, y les empezó a, pues a, a enseñar y, y a que vieran las partidas y todo, y pues finalmente eh, terminaron convirtiéndose en genias del ajedrez, ¿no? Entonces, pues ahí también es donde se ve que la educación este, tiene un papel súper importante a la hora de, de formar también a la gente, ¿no? Sí. Yo este caso de las, de las hijas no lo sabía, pero lo de la niña es una niña de Ucrania, Oksana Malaya. Exacto, y intentaron ayudar, la, la ayudaron bastante, pero se quedó con secuelas graves. Aullaba como perro, comía como perro, hacía todo como un perro. La pobre, la pobre, qué horrible. Bueno, vamos a ver. Um, voy a abrir mis notas. Me, me gustaría comentar algo respecto a esto. Sí. Mira, eh, recuerdo haber leído un artículo no me acuerdo dónde, pero hablaba de, de lo que estamos hablando, del comportamiento humano y decía, <coughs> primero explicaba desde lo más básico y hacía un análisis, ponte tú, del girasol y explicaba cómo el girasol reaccionaba al, a los rayos del sol una serie de mecanismos en las células hacían que finalmente una seguidilla de causas y efectos hacían que el girasol apuntara hacia el sol y bueno, explica esto en, en términos de lo que estamos hablando, del comportamiento humano, y después lo amplía a una rana. Lo ampliaba a una rana y explicaba lo mismo, que el cerebro funcionaba, a pesar de que la rana es un ser un poco más complejo que una planta, tiene un sistema nervioso que, eh, eh, que manipula las señales y todo, eh, era en el fondo lo mismo. A, a una rana se le exponía a un patrón que tenía la forma de un insecto, y la rana reaccionaba automáticamente con su lengua para tratar de atraparlo. Y en el cerebro se le modificaron algunas eh, partes del cerebro, y ya no reaccionaba a la forma del insecto, sino que reaccionaba a una línea o reaccionaba a un cuadrado, en fin. Detalles del, del experimento no, no, no los recuerdo bien, pero el punto es que explicaba cómo eh, éramos víctimas de, de, de los estímulos y cómo reaccionábamos. Después hacía el mismo análisis con un, con un artefacto, una radio, un computador, que en el fondo es lo mismo. Uno eh, a base de estímulos genera ciertas reacciones. En el computador o en una radio son un poquito más complejos porque se van combinando ciertos estímulos para generar una reacción. Y al final el análisis terminaba en analizar lo que hacía el ser humano. Y cuando yo leí esto me sorprendió mucho porque yo... Siempre había pensado que éramos que nosotros elegíamos las cosas, pero y lo que me hacía pensar eso es que el comportamiento humano es muy complejo, hay muchas variables que interfieren en él, y eso era lo que a mí me confundía. A mí, me, como veía todas esas, esas diferentes eh, variables que influían en mis reacciones, yo pensaba que nacían en mí. Pero después de mucho tiempo de analizar esta situación, me di cuenta que todas esas variables, aunque sean muchas y muy complejas, al final simplemente seguían siendo otro conjunto de causas y efectos. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, incluyendo las emociones, incluyendo lo que es, el aprendizaje que he tenido en mi infancia, mis gustos que son causa de cosas que... porque me empecé a preguntar por qué me gustan ciertas cosas. Yo dije, pero, ¿pero por qué me gusta esto? Y no encontramos por qué. Y simplemente es porque viví ciertas cosas en el pasado que conscientemente no recuerdo, pero que me hicieron apreciar eso, no sé, por los gustos en la comida, probablemente mi mamá preparaba eso de una manera especial y me condicionó a, a preferir esa, esa preferencia de comida, que ahora no soy consciente de eso, pero fue así en el pasado. Entonces al final me di cuenta que todo, todo lo que yo hago, todas las decisiones que tomo, son producto de una causa que, consciente o no, vino del entorno, fue un, fue un estímulo, vino, del, vino del, del entorno y me hizo reaccionar de cierta forma. Pero el proceso complejo en el que yo como ser humano llego a esa conclusión, a, ese, a esa reacción final, es tan complejo que termino confundiéndome y creyendo en que yo en realidad lo elegí por, por algún motivo desconocido. Al final, siempre... Siempre es un motivo que, que por la... Bueno, ya creo que se entendió. Sí. Es que al final me, sé, me termino siendo... Has, enredando has más, pero... En... Eh, eh, Hace este, eso, de... eso, creo que eso muchas veces nos pasa y, y bueno, esa fue mi experiencia en cuanto a lo que viví cuando me di cuenta de que en realidad estamos condicionados. O sea, pero no lo toma mal. Uno no, no tiene que tomarlo mal porque uno sigue siendo lo mismo. <ríe> Uno sigue siendo uno mismo, solo que, e solo que eso eh, te da un poquito más control de lo que eres. Porque antiguamente yo le daba el control, no sé, o a Dios, o a alguna otra persona, o a otras circunstancias, le, le, le, como que le entregaba el control de mi vida, pero en el fondo es uno el que puede tomar decisiones, uno controlando lo que, a lo que se expone. En fin. Has, has entrado bastante en el tema del mecanicis, mecanicismo ahí también la, la historia del, del girasol lo usa Jack también el ejemplo del girasol lo usa Jack y el girasol no decide girarse sino que es una reacción al, al, al sol que seca algunos um, membranas entonces se, se fuerza que la flor gira <coughs> Y el tema de las ranas, a mí me suena, no lo sé seguro, pero tendría que mirarlo, me suena que lo de la, las ranas es tropi tropismos que es un, un estudio, um, Jack me dejó un libro, cuando estuve la primera vez en Venus, Jack me dejó un libro sobre esto, y tiene que ver con cuando alteras algo en el cerebro, el animal reacciona de otra manera, hicieron, por ejemplo, tocaron algo en el cerebro de un perro, y empezó a girar al revés de como tendría que haber girado, o sea que es, es muy interesante. Pero esto ya es porque alguien ha tocado aquello, no es por... Um, o sea, apostas han ido a experimentar con el animal, no es, no es como las variables que nos afectan a nosotros en nuestra vida. David, te veo. Dime. Sí, bueno, un poquito con respecto al entorno, al comportamiento humano, ¿no? Me voy a ir un poquito al campo de la ciencia ficción. Hay una película que a mí me gustó mucho, que tocó justamente ese tema, pero bueno, para los que la entendieron, ¿no? Ella, la película se llama Inception, o el origen. No sé si la llegaron a ver. La película trata sí. sobre unas personas que manipulan a través de los sueños. Ellos desarrollaron una tecnología, vamos a decir, una herramienta, una tecnología de meterse en los sueños de las personas, ¿verdad? Y dentro de ese sueño, le in, le in, por decir así, le inoculaban un pensamiento o una acción. ¿Ok? Entonces, claro toda la parafernaria, los efectos especiales de la película es muy bueno, pero la esencia se reduce a que a través del, del nivel de sueño ellos se meten en la mente de un millonario que está a punto de morir, le meten la idea de que el hijo es una persona, según recuerdo eh, que lo quería mucho y que él tenía que seguir las decisiones del hijo, entonces la intención final era que un un, un, un, un Vamos a decir, un enemigo millonario Lo que quería es que este otro millonario Deshiciera su empresa Él no lo quería hacer ni por la fuerza No, lo quería hacer de la manera más sutil ¿Y cuál fue la manera más sutil? A través de estas personas se metieron en el sueño Llegaron a los niveles del sueño Y le inculcaron esa idea a este señor Entonces este señor en el sueño Habla con el hijo Y le dice, sí, está bien hijo, te voy a ceder la empresa Puedes hacer lo que quieras O sea, al final el tipo lo logra, ¿no? Pero... Cuando voy a esto en el contexto del comportamiento, es que a veces esas cosas tan sutiles, de alguna manera, creo que lo que decía Gabriel, experiencias pasadas exacto, o algo, exacto. eso que puede ser que no lo recuerdes ahorita, por lo menos en mi caso de 51 años, pero en alguna vivencia pequeña o algo, eso te, me explico, te, te puede forzar a cambiar a, o, o por lo menos a mejorar eh, una conducta, o una acción futura. Eso, eso. Exacto. ¿no? Entonces, Son estímulos que te hacen, cosas, ¿no? que hacen algo. Bien, bien interesante en ese aspecto, ¿no? De que, digamos, el comportamiento de manera muy sutil e inteligente se pudiera cambiar. ¿no? Evidentemente, sí. ese conocimiento previo y todo. Yo, yo quería agregar algo, eh, muy brevemente, sobre el tema del comportamiento. Eh, hay un artículo que, que yo leí hace uno o dos años, creo. Por ahí lo tengo aún y de vez en cuando recurro a él. Eh, que es bastante interesante fue un artículo un ensayo escrito por Skinner eh, eh, que se llama eh, selección por medio de consecuencias eh, que plantea el, el tema de, de la de, eh, el comportamiento o las conductas no es simplemente como que causa y efecto nomás sino que hay un mecanismo en donde si, por ejemplo, eh, así como en la selección natural, eh, cierto comportamiento favorece, eh, el entorno lo refuerza, ¿sí? y tú a, a, a través de los genes, eh, las especies les pasan ese, ese nuevo atributo o esa nueva mutación a esa, a esa especie, eh, permanecerá durante mucho más tiempo. Ese mismo mecanismo que se aplica en la selección natural, también se aplica en la conducta. Y esa misma forma de verlo, eh, eh, Skinner lo extrapola a la conducta. Eh, por ejemplo, si nosotros en cierto eh, entorno nos, nos beneficia en el corto plazo, qué sé yo, comportarnos eh, egoístas o eh, hacer mucho dinero o no sé qué sé yo, y eso me favorece en cuanto a la supervivencia, este, probablemente ese tipo de, este tipo de comportamientos lo pueda a repetir, lo pueda volver a hacer. Exacto. Sí. Entonces, eh, es, es, es bastante interesante, es un, una especie como de feedback eh, en ida y venidas. Y hay un antropólogo que se llama Marvin Hardis, que de verdad los recomiendo mucho, él dice que las culturas históricamente, eh, eh, o sea, eh, las religiones eh, y cosas en la cultura que va muy ligada al folclore, a mitos, etcétera a costumbres gastronómicas, eh, ...tienen que ver con este tipo de cosas también, que se han perdurado en el tiempo. Eh, él pone el ejemplo de por qué, no sé, el, de los judíos, eh, no creo que son los judíos o los musulmanes... ...que, que creo que eh, tienen eh, tabú por comer cerdo y por qué otras culturas no. Entonces él da una explicación eh, materialista sobre, sobre el tema. O sea, que de repente en un ambiente determinado el comer cerdo era costoso, demasiado costoso económicamente... Eh, económicamente real y ¿no? que los recursos eran mucho para, para tan poco beneficio y casi que se volvió un tabú y lo volvieron tabú para que eh, fuera fuera mucho mejor eh, mucho mejor para, para la cultura y la comunidad actual eh, presente en ese tiempo entonces este cuando puedan pues chequen ese eh, voy a buscar un link acerca del tema y lo, y lo posteo es un artículo bastante interesante los cerdos también suelen o solían tenerlos siempre muy sucios. Entonces, posiblemente habría alguna algún efecto ahí con el tema de, de no comer el, el cerdo. Sí, puede ser, creo que sí. Posiblemente. Puede ser varias cosas. Pero es interesante. O sea, son, son costumbres, tradiciones, parte de la cultura que perdura en el tiempo y que heredamos de nuestros antepasados, ¿no? pero no es una cosa que nacemos con ello. <risa> Había una cosa que quería comentar y se me fue de la cabeza porque estaba escuchando lo que decía Darwin. Bueno, eh, en la segunda parte también pregunta, ¿qué es amar una persona? Esto es un tema muy... no sé si no deberíamos dejarlo para otro día, el tema del amor y lo que ya dice de la extensionalidad. Vamos a dejarlo para la semana que viene, paso a la próxima, porque si no nos vamos a ir por las ramas. Uh, Porque es, igual es un, es un tema muy largo bueno. Sí, sí um, Entonces vamos a ver Ya, ya tenemos tema para la semana que viene Lo que dice eh, Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de lo que dice? Que una mente Inventiva no es Un proceso innato ¿Qué ha querido decir con esto? ¿Alguien se acuerda? Que es una Es una herramienta que se aprende Que se va desarrollando Mientras más, eh, mientras más herramientas tenga una persona, mientras más experiencia tenga respecto a las cosas, en cómo entender las cosas, va, va a poder juntar e inventar cosas. Exacto. Cuantas más herramientas tiene, más inventiva puede ser. Y Jack tenía muchísimas por todas las experiencias que tuvo, por eso ha podido juntarlas. Y esto ya entra en el tema de la creatividad. Que la creatividad no viene del, del, del aire. La creatividad viene de tener muchas herramientas con que juntar las piezas de formas diferentes y hacer algo nuevo. Mira, te, voy a, te voy a contar una cosa. A mí me gusta hacer juegos de mesa. Me Ajá. gusta in in inventar juegos de mesa. Ah. Pero ¿sabes qué? Me pongo a analizar los, los... He hecho cuatro. Pero esos cuatro juegos de mesa que he inventado son uniones... De otros juegos de mesas que ya existen No es que lo haya inventado de la nada Sino que tomé cosas de unos juegos Y de otros y las mezclé y quedaron bien Claro Claro Está muy bien que lo reconoces Por ejemplo, el juego de Monopolio Puede ser que es muy diferente al Parchís O al, al Cluedo O al Trivial Pero todos se, dependen de una tabla Y unos dados Exacto y luego, pues, de ahí variaciones. Pues muy bien, me has dado un muy buen ejemplo. Uh, pam, pam, pam, pam. A mí me, me gustaría comentar otra cosita. Sí. Es que si consideramos esto del, del comportamiento humano, en la perspectiva en la que lo estamos hablando, uh -huh. eh, tiene, tiene implicaciones súper importantes. Que ahora en el presente, como lo tenemos ahora, ahora no se toma como un hecho, sino que el comportamiento humano se cree que es como algo, como la naturaleza humana, somos malos porque sí, eh, el pecado, qué sé yo. Pero si consideramos que el comportamiento humano es como lo hemos estado explicando, como lo hemos estado analizando, es súper positivo para el futuro. Por ejemplo, ahora, se niega que funcione así, pero se usa así. Y, por ejemplo, con, el, con la manipulación de la gente a través de la publicidad. Con la publicidad es una manera en que se usa el conductismo duro y se trata de manipul manipular a las personas para que compren lo que ellos quieren que uno compre. Eh, también en las redes sociales, lo que tú mismo estabas diciendo. Eh, se inventan noticias para manipular lo que, lo que la gente quiere en términos de política o, o de lo que sea. Y cómo una economía basada en recursos podría utilizar esto para el bien de la humanidad, no para manipular eh, de manera específica a las personas para el bien propio, para el lucro, que es lo que ocurre ahora, que es por, por dinero. Exacto. Y me ponía a pensar: eh, lo que sí, lo que nos permite hacer esto es que sí, definitivamente. Podemos diseñar y construir un mejor ser humano. Sí o sí, no hay otra opción. Si consideramos a la ciencia como una herramienta para poder estudiar el, el humano en su entorno, si lo hacemos de esa forma, podemos diseñar un entorno que nos engrandezca como personas y mejorar en todo ámbito, que es lo que plantea el, el proyecto ENU. Eh, ¿Qué más? Pero yo me preguntaba cómo hacerlo, o sea, cómo va a terminar. Porque ahora, eh, si lo hacemos, es, es como muy manipulable por las personas. Pero, por favor, eh, David, tú querías comentar algo. Eh, sí, quería, bueno, complementar. Tienes todo Estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Quería complementar algo con respecto al comportamiento, ¿no? Creo que dentro de, bueno, dentro de esa gama, porque es algo muy grande, por lo menos hay una parte que una que otras veces me he topado con ella, que tiene que ver con la parte de que soy culpable, ¿verdad? Y la parte de que soy responsable. Vamos a ponerlo, hablando en esos términos, ¿no? En uno sí, de los tantos libros de, de, de autoayuda y todo, en una oportunidad me conseguí con un análisis que hizo alguien y él mencionó, que dijo algo que de verdad me llegó, y creo que hasta el sol de hoy, él dijo responsabilidad eh, perdón culpabilidad ve hacia el pasado y lo que no puedes cambiar responsabilidad ve hacia el futuro lo que sí puedes cambiar entonces cuando yo oigo esa frase yo esto es bien o sea parece algo como algo más no pero después uno comienza a analizarlo y te das cuenta que es eso no o sea el pasado experiencias vividas y todo lo demás y para los que no logramos avanzar, vamos a ponerlo así, o tener las herramientas para, para avanzar o, o ir más allá, vemos como una culpa, ¿no? Pero es eso, eso es el pasado. Pero si vemos al futuro, podemos cambiar, podemos hacer cosas diferentes, que es donde yo lo engancho con el proyecto Venus. Para mí es, eso, es ese futuro donde sí podemos hacer cosas mejores, ¿verdad? Tenemos las herramientas, o cada vez estamos teniendo más herramientas, Estamos invitando a más personas de una u otra manera a que se unan al movimiento. Y mira, yo digo que, que sí, que como dijiste ahorita, que el sí o sí, que sí debemos o sea avanzar como seres humanos, integrales, globales, ¿verdad? Más allá de países y todo, y, me, y crecer. O sea, utilizar todo esto para un crecimiento que evidentemente es cuesta arriba. Vamos a estar conscientes porque no es fácil. Esto pudiera tomar un poquito más de tiempo del que querramos. Pero un día a la vez, es lo que yo digo. Adelante. Ahí, ahí la lección es nuestra, como el título del documental, la lección es nuestra. Y es una lección que podemos tomar de manera informada con la, lo, que, lo que nos enseña el, el proyecto de no Venus. Project, sorry, uh, y no solamente lo que aprendemos de, de Jackie y de Roxanne, sino de, de leer gente que han estudiado estos temas hay mucha gente buena. Hay mucha gente, hay mucho material en inglés que ojalá que lo podíamos traducir, porque no encuentro tanto en castellano. Debe haber. Eh, así que os invito a buscar eh, información también sobre este, este, este, estos tipos de temas. Me gustaría pasar a la, eh, la parte de eh, cuando vivió en Tuamotu, en la isla con los nativos, porque esto ha sido una experiencia muy importante para Jack, eh, el poder vivir con esta gente y no de manera un fin de semana o una semana de vacaciones, sino que fue realmente a vivir con ellos y experimentar lo que era su estilo de vida. Y esto ojalá que podíamos tenerlo todos, una experiencia así que nos enseña cómo piensan otra gente, cómo actúan otra gente y aprender de ellos. Y es uno de los bloques, uno de los obstáculos grandes que tenemos, y siempre lo digo en este sistema, porque no podemos pagarnos viajes cada dos por tres a los países que queremos. Así que, ¿qué, qué, qué habéis llevado, Dani, por ejemplo? ¿Qué llevaste tú de la historia de Jack en la isla con los nativos? ¿Qué más te destacó? Eh, no, ahorita la verdad no... No recuerdo, no sé si a lo mejor fue el video que no vi. Ah, la verdad no me acuerdo de eso. Ah, bueno, ok. Ana, ¿qué llevaste tú del video de Jack cuando con los nativos? ¿Tienes... Sí, solo vi el primero y el segundo. Y ah. no, el de la isla no. Ay, qué lástima. Gabriel, ¿qué llevaste tú? Eh, es un ejemplo de lo que decía delante. Y Ellos... yo... Desarrollaron una cultura de acuerdo al entorno en el que ellos vivían. Desarrollaron una cultura en la que en la que no era necesario, no había escasez. Entonces, como no había escasez, no había necesidad de estar eh, racionando las cosas a través de a través del dinero, del trueque o de algo parecido. En esa en esa cultura, ellos simplemente repartían lo que obtenían. Si ellos pescaban pescaban tanto y suficiente para todos que simplemente lo repartían para todos eh, lo mismo necesitaban construir algo eh, lo construían entre todos y se lo daban a la persona que lo necesitaba porque la persona lo iba a usar, no había un control que dijera, ah no, tú me debes esto tú necesitas hacer esto para pagar lo que te vamos a dar no era necesario porque había abundancia, había abundancia eso me quedó de la historia y me, y me encantó porque yo no cuando empecé a investigar esto del Proyecto Venus, yo no, no me imaginaba un ejemplo, pero cuando él contó esa experiencia, la primera vez que la vi, yo me llegué a emocionar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues el, el tema de, de los nativos. David, ¿querías comentar algo? Sí creo que también, no sé si lo hace en el video, comentan en el video, pero sí tengo entendido que en ese viaje él hace el comentario del hombre y la mujer, que cuando ellos están, eh, creo que en alguna oportunidad, no sé si Jack como tal lo hizo, de que los espió a una pareja, ¿verdad? donde ellos estaban en relación íntima, y lo que menos ellos estaban viendo era el cuerpo femenino o el cuerpo masculino ellos se veían mucho los ojos ¿ok? o sea eh, que no es el caso, digamos, ahorita, pues, que el hombre necesita ciertos estímulos, pero para no ir más allá. Pero el punto me refiero de que él hizo mucha énfasis en eso, de que ellos se veían mutuamente, tanto los ojos, se acariciaban el rostro y todo, ¿no? Que, o sea, por supuesto, para él habrá sido una experiencia muy reveladora en la forma sí. como él lo cuenta de verdad que yo también me impresionó, lo mismo, de, de, coincido con Gabriel de que a veces uno se le erizan los pelos por la forma como las tantas experiencias, no sé si recuerdan brevemente la experiencia que él tuvo cuando estuvo preso, su caminata que hizo creo que de Nueva York a Florida, no recuerdo, en el tiempo de recesión No fue, que no fue preso, unos... pero pasó la noche porque no tenía pasó, dónde, dónde quedar Pasó la noche y se consiguió con un hombre que tenía la enfermedad del elefante, el rostro como un elefante y todo y entonces lo primero que él hizo, mira, este señor no es un monstruo, no es un espectáculo, él necesita un hospital, tienen que llevarlo para allá y por supuesto, o sea, no lo tomaron en cuenta, pues, pero es una experiencia, una vivencia impresionante, de verdad que los cuentos que él tiene, bueno, más que cuentos son vivencias, vamos a decirlo sí. así, ¿no? Y relacionadas sí. con eso, que de una u otra manera uno uno que lo interioriza, te das cuenta que mira, esto tiene para mucho más, es sí. impresionante. Sí. Ya vio muchas cosas, experimentó muchas cosas. Lo que a mí me gustó en la isla también fue el tema de que él había llevado, típico de la mentalidad de afuera de una isla, él había llevado espejos y abolorios con la idea de hacer amigos con los nativos. Y resulta que los dejó en su choza, que le dieron una choza, y él, eh, al volver a la choza los encontró repartiendo los abolorios y las, los espejos, y él decía, pero ¿qué estás haciendo? Estos son míos, pero tú tienes muchos. Ellos no tenían este concepto de que son míos, y no querían nada a cambio. Cuando le hicieron una, una canoa, porque le hicieron una canoa, sí. eh, tardaron como una semana en, en hacerlo y lo, lo entregaron, pero él no lo usó, entonces después de otra semana lo llevaron de vuelta, y, de, y él ya dijo, pero ¿por qué me lo lleváis? No lo usas. O sea, que tenían otra forma de pensar completamente diferente. Y sí. a mí me ha parecido estupendo. Y lo que dices, eh, David, de, la, de las eh, relaciones, los tenían sin tapujos, sin tabúes. Cuando tenían una edad, pues entonces hacían el amor abiertamente en la playa, donde fueron. No tenían estos detrás de las puertas como nosotros en la, en la sociedad occidental, ¿no? Que ellos lo hacían abiertamente y efectivamente miraban a los ojos uh, y si Jack les enseñaba una foto de una persona, se, se, en la cabeza no sabía quién era, no sé quién es esta persona. Y no había ni mirones, ni, ni fetiches, ni nada de esto, porque no tenían esta cultura de que nosotros tenemos en las películas cuando... El vídeo se queda en el culo de la mujer o en las tetas de la mujer. No lo tenían, entonces no tenían las mismas uh, ideas y, y prejuicios sobre, sobre la desnudez. Andaban des desnudos siempre. ¡Bruno! ¡Hello! ¿Nos escuchas? Ahí se fue. No, ahí está. ¿Nos escuchas, Bruno? Bruno, hola, hola, hola, hola, mejor no, eso, que nunca, eso, chico. Eso. ¿Cómo estás? No sé, okay, entonces. La, las, una de las lecciones grandes que ganó de la, de, de, de la experiencia en Tuamoto es que la gente tiene, si la gente tiene acceso a las necesidades de la vida, sin servidumbre, deuda, treque o comercio, se comportan de manera muy diferente. Y esto es la posibilidad que tenemos si llegamos a una economía basada en recursos que nos compartaremos de una manera muy diferente sin el estrés del, de, de hoy en día, ¿no? de, de la actualidad. Y también que nadie merece ser culpado por su, comento, por su comportamiento. Perdona, ¿no? Uh, no hay ni bien ni mal, porque todos estamos actuando según nuestra, nuestro condicionamiento. ¿no? Lo, que, lo que hemos sido educados, o enseñado a creer, a hacer y tal, ¿no? Pues yo he llegado más o menos al final de mis notas. No sé si hay alguien que quieren comentar algo más. Eh, sí, yo. Adelante, sí, que el micro un poquito más porque... ¿Me escucho despacio? Ahí está mejor, a ver. Eh... Respecto a lo que había dicho antes, eso de que en una economía basada en recursos podemos crear, podemos construir un ser humano mejor. Eh, a mí me preocupaba, o me preocupa en realidad, cómo podemos llegar a eso. O sea, el proyecto Venus, como lo plantea, lo entiendo perfectamente, pero ese es, es como un camino ya recorrido. Es como, que ya, es como que ya llegamos ahí y ahí solo queda avanzar. Pero del ahora, del presente, de cómo están las cosas aquí y ahora, a llegar a algo parecido a eso, lo, lo veo como algo tan, tan difícil, lo veo como algo tan difícil, es que veo cómo funcionan los seres humanos alrededor mío. Soy profesor y entiendo cómo, veo cómo funcionan desde, ni desde chicos los, los, los seres humanos y me, me perturba, yo no le veo, no le veo menos... Menos de 200 años. Yo creo que deberían pasar unas 4 o 5 generaciones como mínimo. Posiblemente. Creo que hemos tocado esto en otra sesión, pero puede ser que tú no habías unido todavía. David, ¿tú querías decir algo? Sí. Es muy intrigante lo que dice Gabriel, es cierto. Aunque sí hemos comentado algo, ¿no? Eh, mira, yo lo que digo es que de alguna manera en una oportunidad se le ha asomado a su bueno, no es, nada, no es nada privado, es algo que una sugerencia es dentro de las tantas cosas, es que, eh, mira, yo creo que en algún momento, ya sea partiendo de nosotros con la respectiva respaldo de la organización, tenemos que comenzar a tocar las puertas en las universidades, en las escuelas, en los liceos. Claro, habrá que desarrollar un enfoque, ¿ok? Para no hacerlo ver, primero como que si es algo elitesco, ...como que si somos superiores mentalmente y eso es lo que necesitas para entrar. No, hay que, habrá que desarrollar un programa, una publicidad, un, una promoción... ...con un lenguaje más simple, mucho menos técnico, pero que llegue. Y hay que tocar las puertas, a promocionar, promocionar. Creo que también, como lo he comentado varias veces, el famoso millón de representantes de TVP a nivel mundial... ...si vivimos un millón de personas entre 197 países que creo que están corresponde al mundo... Estamos hablando casi de cinco mil, cuatro mil y pico personas por cada país. Evidentemente en algunos países era menos u otro más. Pero yo creo que con eso se puede avanzar mucho. Algo que para mi entorno, lo, lo, lo hago público, es que yo no me hago expectativas a corto plazo. ¿okay? No, que en 5 años, que en 10 años, no. Yo no me las hago. Eso sí, procuro todos los días hacer algo, ayudar, apoyar, asistir a las reuniones hablo en, bueno, Zulu lo ha visto que yo me he metido en, en inglés, hablo con ella, hablo con Charlie, hablo con Luke, está como las o sea, ladillas, está en todos lados, sí te lo reconozco claro, con temas de, de TVP, pero sí me meto, bueno, y también por, para practicar el inglés y todo, no pero como siempre me pongo como foco, es que mira, hay que promocionarlo y todo, pero no hacerme expectativas a corto plazo, de eso o sea al menos que ocurra algo que no controlemos ninguno de nosotros, como entre comillas está sucediendo esto con la pandemia, provocado o no, natural o no, pero esto a, largo, eh, a corto plazo no es, no creo que se vaya a dar, porque como dices tú, Gabriel, es así, hay mucho, mm, o sea, hay, hay que romper muchos paradigmas, eh, hacer mucho borrón y cuenta nueva, ¿ok?, hay mucho bagaje cultural y todo, pero es impresionante que apenas cuando tú ya le comienzas a asomar la cuestión de una economía basada en recursos o automatización, te vas a quedar sin trabajo, ya por ahí te ponen una pared. ¿Me explico? Entonces hay que mercadearlo inteligentemente. Eso sí, no digo que yo lo sepa hacer, pero estamos avanzando ¿no? en eso, en eso, en eso. Entonces, yo digo que sí se puede lograr. Hay que entender. Yo, yo digo que... Yo digo... Ay, perdón. perdón. ¿Quién era? ¿Alguien habló? Aló, ¿me escuchan? Darwin. Darwin. Hola, Darwin. Sí, se te rompe la voz. Aló, aló. Adelante, Darwin. Saludos, Fabio, por cierto, que por fin te vemos. <ríe> Adelante, Darwin. ¡Ay! Se cayó. Pobreta. Bueno. Hay um, que entender una cosa, que aunque The Venus Project lleva cuarenta y tantos años en, en Venus, y, y ya... Ah, ¿estás de vuelta Darwin? Sí. Venga, bueno, adelante. Antes de que te caigas otra vez, dinos. Sí, sí. <risa> ah, eh, bueno, es cierto, eh, yo lo que quería decir es que, eh, ¿qué es más probable que pase algo? El no hacer nada o hacer algo. Eh, prefiero verlo así si hacemos algo, pues probable que, más probable que pase, no es garantía. Eh, más o menos eso es lo que decía Jack, y bueno, lo practicó casi así que toda su vida, y mira, un hombre, casi que al final de su vida fue que el proyecto Venus se empezó a difundir gracias al internet y etcétera, y aquí estamos eh, siguiendo las ideas, y Fresco tomó ideas de otros pensadores y otros tantos científicos e inventores que, que lo inspiraron, y, y yo creo que este, obviamente es mejor hacer que, que quedarnos pasivos, esperando eh, el colapso y no hacer nada, ¿no? Sí, ya lo decía. Uh, si no haces nada, nada pasará. Así que es cierto, entonces, poquito a poco, todos tenemos que echar nuestro grano de arena. Um, yo lo que iba a decir es que estamos al principio de todo esto, porque el proyecto The Business Project lleva décadas, en Venus, y antes ya tenía sus eh, reuniones en su casa, en Miami, durante años que hablaba con gente y les explicaba cosas y tal. Pero hasta hace relativamente poco, vamos a decir 10, 12 años, 12 años eh, realmente no tuvo un apoyo masivo, tampoco tuvo internet, todos estos años y el internet ha sido una herramienta fundamental. Entonces estamos todavía muy al principio de empezar a informar a la gente uh, y depende mucho de, de nosotros y cómo informamos a los demás, a la gente a que llegamos, porque hay que entender también que habrá mucha gente a que no podemos llegar, que está muy muy muy muy metido en este sistema y no entienden una necesidad, igual les va bien y no necesitan cambiar o gente que no tienen acceso a internet y nunca sabrán del, del, del proyecto. Entonces, depende de nosotros de aprender lo máximo que podemos para poder informar a la gente correctamente y no meter nuestras propias creencias o proyecciones en el tema. Y, pues mira, ellos en, en Venus, Roxanne y, y los directores de, del proyecto, están trabajando siempre hacia llegar a gente de un nivel que nos pueden ayudar, gente en el mundo académico. Siempre Roxanne está intentando comunicar con esta gente y el, el trabajo que están haciendo actualmente es preparar material uh, para presentar a los académicos, porque Jack era una persona que hablaba, pero no escribía mucho. Entonces necesitan todas estas conferencias que tienen grabadas de hace 50 años y los vídeos de ahora necesitan hacerlo en forma de forma escrito para que puedan presentarlo a los académicos y también hacer uh, peer review, como se dice, revisión de los pares, para que puedan uh, uh, apoyar y decir, sí, esto es correcto. Uh, los experimentos sobre el comportamiento humano muestran que se puede cambiar el comportamiento y todo esto. O sea que hay que tener todo este material para poder presentar a gente relevante. Gobiernos es difícil, muy difícil, porque ellos eh, lo tomarán como un, una amenaza, aunque sus vidas serán mejoradas, pero en principio lo van a entender como una amenaza. Entonces tenemos que intentar llegar a un, un, un público específico que no quiere decir que no intentamos hablar con nuestra familia y nuestros amigos y vecinos, pero necesitamos gente que pueden ayudar a avanzar el proyecto también. Daniel, ¿querías decir algo? Sí. Eh, yo quería decir que, no, bueno, me parece genial eh, este el poder de, de, de llegarle a la, a la academia. Eh, hay muchísima gente en la academia con muy buenas intenciones eh, haciendo cosas que, bueno, no quisiera proyectar tam, tampoco mis, mis ideas, ¿no? Pero a veces me parecen similares o que van por la misma dirección, como Jeremy Rifkin, por ejemplo, eh, eh, Jeremy Rifkin tiene muchos más, eh, mucho más libros escritos y tiene re, eh, credenciales académicas, que lamentablemente a Jack le falta esas credenciales académicas. Y lamentablemente en este mundo, por no tener las credenciales, mucha gente, no, o sea, eh, sobre todo en el plano académico, a veces mucha gente pues, se lo toma así como que eh, muy escéptica en ese sentido, ¿no? Eh, para bien o para mal. Y, y, este, y creo que eso que se está haciendo ahora, pues, me parece súper genial y, y súper necesario para, para también que esas mismas mentes brillantes vean el proyecto Venus y, y se les abra como que esa idea, ah, mira, creo que lo podemos desarrollar, así como, así como, este, Paradise eh, no era muy académico, pero tenía ideas muy buenas, Maxwell agarró este, sus teorías sobre electromagnetismo y las formalizó y, bueno, tenemos eh, los beneficios del electro, de la electricidad hoy en día gracias a ellos, ¿no? Perfecto, sí, yo pensé este, que era este, es la... estaba mirándole y pensando, ¿cómo es que no se le mueven los labios? No podía activar el, el micrófono, Ajá. no podía activar el micrófono, entonces le estaba dando aquí en la, en la pantalla, pero no me salía el micrófono, entonces por eso no, no hablaba. Venga, <ríe> pero, bien, pero este, pues, bueno, básicamente eh, era mi, mi pregunta no, ahorita con lo que comentaron. Este, pues yo digo que bueno, evidentemente para echar a andar este un proyecto así también se necesita, y, y bueno, para por lo menos saber cómo funcionaría, eh, se necesita una serie de expertos, ¿no? Evidentemente, se necesitan este científicos, ingenieros, matemáticos. No, no sé, un montón, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si, si, si este, ya tienen ese, ese, ese equipo o qué es lo que han dicho esas personas si es que ya cuentan con ellas. O sea, que, ¿qué es lo que han opinado? Hay una, de... Hay una cantidad de gente pequeña, cantidad de gente que están uh, interesados en el tema, um, pero... Y también hemos tenido voluntarios para la, el Centro de Gestión de Recursos que, que quieren eh, finalmente construir, pero está en stand-by hasta que no tengamos todo el, el material que mencioné antes preparado. Pero el tema es que trabajar con voluntarios es harto complicado. Y además cuando un equipo está formado por gente en todo el mundo, tienes esa cuestión de horarios también. Uh, la, la gente en Nueva Zelanda o Australia están en un horario, la gente en Europa en otra, la gente en Sudamérica en otra entonces encontrar un horario que la gente se pueden comprometer a, a trabajar juntos de manera regular es alto complicado y han tenido complicaciones por este tema de, de hecho nosotros con los voluntarios también tenemos el mismo problema con los uh, equipos de, de, de, de, de los puntos de contacto ¿no? que Queremos reuniones y hacemos reuniones una vez al mes con todos los puntos de contacto, pero no todo el mundo puede llegar porque son las dos de la mañana para ellos o las tres de la mañana. Entonces, hay muchas complicaciones. Entonces, si van a tener que pagar a profesionales, esto ya es un otro obstáculo porque ya requiere otra vez dinero y no es una organización rico, no, no, no tiene… Eh, subvenciones del gobierno, no tiene financiación de una compañía grande, depende de, los, de las donativas de la gente y de, de los tours, que ahora mismo no están haciendo los tours, evidentemente, hasta que no vuelve a la normalidad la cosa, y de la venta de los productos de, que, que están online, las, la, los libros, los DVDs, Uh, las camisetas, ahora tienen unas camisetas nuevas, que por cierto son de muy buena calidad, yo tengo uno y estoy muy contento con ella. Um, <ríe> y tienen, uh, ¿qué más? Tienen, van, a, van a sacar modelos en 3D de, la, de los edificios también, así que esto es lo que tienen, no es que están muy ricos, por eso han tenido que pedir, uh, bueno, hicieron la película al final del año pasado, Un mundo que vale la pena imaginar, que el que lo produjo, el productor eh, es un filántropo y dijo que si, lograr, si lograron 50 mil dólares, él pondría otros 50 mil dólares. Y lo lograron. Y con este dinero tienen un fin específico que está estipulado en la web eh, lo que van a hacer, ¿no? Van a ayudar a pagar para gente para que traduzcan, primero para que transcriban en inglés las eh, charlas que daba da Jack en los años 70 y 80 en, en Miami, ¿no? um, y um, este, este será parte del material que se puede dar a los, a presentar a los académicos. ¿no? Uh, también quieren hacer un libro de citas, uh, las citas preferidas de la gente, de, que Jack ha dicho, cosas como This shit's got to go, esta mierda se tiene que acabar. Um, ¿Qué más? Um, pero claro, estamos metidos en este sistema de, de, de, de, de dinero. Entonces, es uno de los obstáculos más grandes que hay. ¿Y hay este, algún eh, lugar donde se pueda ver todo eso que, que mencionas? ¿Perdona? ¿Hay algún lugar donde se pueda ver toda esa información, todo eso que, que mencionas? ¿Lo de la agenda que tienen de preparar la, el material? Sí, el... sí, sí, sí. Sí, o sea... El... O sea, toda, toda la información sí. ves, a, ves a la, al canal de TVP Spano parlantes en YouTube y hay un vídeo que es el Agenda 2020 y ahí hemos hecho la, tra, la transcripción en, en, la traducción en, en castellano de lo que quieren hacer okay. porque en, en la web está en inglés todavía no tenemos la todo en ah, ya no se ha ido no, no la vi muy bien, Bruno, sí. A ver si Luis, Luisito comunica, vaya al tour de TDP. Sería, sería bueno. Bueno, chicos y chicas, son ya hora y media que llevamos con el tema. ¿Alguien tenía algo cortito que quiere comentar antes de que nos acabamos? Ah, sí. Bruno dice, por sumar con una nota positiva decir que Fresco calculaba que podríamos transformar la superficie de la Tierra en el sentido de construir las ciudades TVP en unos 10 años si todo el mundo está de acuerdo, se puede pero que todo el mundo se ponga de acuerdo yo creo que se, se podría hacer, pero más bien va a ser una ciudad en un país que luego otros lo verán y lo querrán y entonces habrá otra ciudad y luego otra ciudad y con un poco de suerte será... Uh, creciendo exponencialmente <risa> bueno uh, la semana que viene entonces habíamos dicho de tocar el tema del amor verdad así que yo buscaré material para que lo miráis uh, y si podéis ver suelo, suelo buscar cositas cortitas para que lo, po podéis tener tiempo de mirarlo um, y así podemos estar preparados ok Venga, gracias por estar otra vez esta semana. No sé cuántos hemos llegado a ser este, esta semana, ocho o nueve. Fabio, te veo haciendo así. Gracias a ti, su. Gracias, cariño. Nos vemos la semana que viene. Que, sea, que sí. estén bien, manténganse seguros, salgan con la máscara puesta. Chao, cuídense. Chao. Chao. Chao, Chao. Saludos a todos. Chao.